Buenos días, soy Manuel Curtogracia, propietario del criadero de perros de presa canario, Irema Curtó, Kennels, Tenerife, España. Me decía un amigo eh, hace unos cuantos días que vino a visitarme que le parecía mentira que se pudiera hablar tanto sobre el perro de presa canario. Bueno. Pues yo pienso que sí, que el tema presa canario da para mucho Para hablar mucho sobre su morfología, su funcionalidad Bien. Entonces, me decía, ¿qué tiene de especial el perro de presa canario? Eh, ¿Y en qué puede aventajar a otras razas? Bueno, ¿qué tiene de especial? Pues yo pienso que todo él es especial ¿Por qué razón? Pues en buena medida es debido a que es producto, un producto moderno y los conceptos de selección eh, son los que han ido configurando el perro en sí como raza. Está el perro ideal, que es la guía Ideal que es el que todos debemos perseguir O sea, laborar para lograr ese prototipo racial Y luego está el real Y el real es el que habla es el que se manifiesta en el día a día. Y ahí está eh, el kit de la cuestión. Depende de los criadores, de, depende del enfoque, de la idea, del enfoque en el momento de la cría y la selección, de la idea que tenga el criador. En Canarias, y cuando digo Canarias hay que precisar un poco más, Canarias son siete islas habitadas y donde se gesta desde mediados de los 70 del siglo pasado hasta hoy las dos islas que más han contribuido a esa gestación pues tanto monta, monta tanto Pongámoslo por delante para que nadie se sienta ofendido o ninguneado. Tanto monta, monta tanto Gran Canaria como Tenerife, o Tenerife como Gran Canaria. Y las otras islas también han hecho su partecita, su contribución. Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, La Palma, etc. Entonces, mmm, el perro ideal... Eh, con frecuencia mmm, a aquellas personas que lo miran que miran los distintos ejemplares que ven por ahí en las exposiciones en, en las monográficas, en las muestras que en Canarias se celebran bastantes muestras por las fiestas patronales, en pueblos eh, cuando lo miran con mirada crítica Analítica, como se suele decir, se mira con la mente a través de los ojos, no se, no se mira con los ojos, ni se ve con los ojos, se ve con la mente a través de los ojos. Y si se observan los distintos ejemplares en distintas fechas, en distintos lugares, mmm, buscando la semejanza entre unos y otros, pues se encontrarán que hay ciertas diferencias entre unos y otros incluso entre los perros de, del mismo criador y lo mismo pasa en la España peninsular y lo mismo pasa en cualquier país donde se críen eh, presas canarias pero yo me voy a limitar ahora eh, prefiero hacerlo así a mis perros y voy a destacar eh, las cualidades de mis perros de presa que aspiran o el criador, un servidor, aspira a que se asemejen a lo que se describe en esencia, en el estándar de la raza eh Quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar del estándar de la raza. Eh, yo de vez en cuando, pues bueno, de tiempo en tiempo, le echo un vistazo, lo repaso y siempre llego a la misma conclusión. Este, este estándar habría que retocarlo. Habría, Por ejemplo, eh, hay una palabra hija, que se metió ahí, no fui yo, no fui yo. Fue alguien del club, sé quién fue, pero bueno, no tiene ahora importancia. Cuando se refiere a que el perro de presa canario es más largo que alto, especialmente las hembras, yo digo que ambos, hembras y machos, son eh, un poco más largos que altos. Y que son un poquito más altos en la cruz que en la grupa, perdón, en la grupa que en la cruz, muy poco. Pero cuando usted lo mira de perfil el cuerpo del perro, el perro integral, se nota esa diferencia. Y un aparente ensillamiento inmediatamente después de la cruz, no en el, en la, en el centro de la línea dorsal, de la columna vertebral. Eso lo he apuntado en muchas ocasiones, en artículos, en vídeos. Y hay personas que no lo saben diferenciar. Pero el que conoce un poco el presa canario, y aunque no lo conozca, pero que sepa de perros, sí se da cuenta de cuando un, pello, un perro está ensillado. Y eso desde mi punto de vista es un defecto grave. Grave. No se debe aceptar ni se debe utilizar nunca para la reproducción un macho o una hembra ensillados. Pero tampoco con la cruz más alta que la cruz perdón, que la cruz más alta que la grupa. Nivelados, al mismo nivel, o un poquito más alta la grupa. Un poquito. Cuando dicen, por ejemplo, un centímetro, pues yo tengo buena vista, con gafas, incluso sin gafas, todavía. Pero es que un centímetro apenas se percibe en un, en un perro de esta envergadura. ¿no? Entonces... Mmm, yo matizaría el estándar, pero claro, está ahí y no quiero meterle mano y corregirlo y ese estándar, meterlo, ese estándar corregido meterlo en mi página web como tal. Podría hacerlo y a lo mejor algún día lo hago. Eh, por ejemplo, la palabreja que dice longíneo. Aquí tengo el libro y lo tengo subrayado, dice las hembras generalmente más longíneas que los machos miren en un diccionario o bien por internet o en un diccionario, la RUS por ejemplo y yo no sé si será, si será que yo soy un poco torpe o corto de vista pero no encuentro la palabra longíneo ni longilíneo y está ahí y lo cierto es que cualquier persona que entienda algo de perros y conozca la lengua española, la lengua castellana, pues se percatará de inmediato de que esa palabra ahí sobra porque no, no dice nada, todo lo contrario. Entonces hay más cosas, hay más cosas en el estándar pero ahora no voy a entrar en ello y vamos a lo que vamos, a la pregunta que me hacía este señor y que me la han hecho con cierta frecuencia. Hoy sí he tomado nota del presacario ideal, presacario real, sus cualidades, su talante, muy importante, eh, su funcionalidad hemos hablado ya reiteradamente pero todavía hay cositas que hay que aclarar las capas vamos a extendernos un poquito en las capas lo que algunos llaman color pero no, en realidad se llama capa o manto eh, color, bueno, arena color, leonado, bien, no ha leonado y no ha bardinado por aquello de atigrado y estos son cuestiones importantes a la hora de escribir nuestro perro por consiguiente eh, desde mi punto de vista y basándome ahora mis perros no quiero porque después si menciono los perros ajenos eso se presta siempre eh, y comparándolos con los míos poniendo fotografías de unos y de otros se presta pues al, eh, a la crítica y a la descalificación por un lado y por el otro y no, no me hace ninguna gracia entonces desde mi punto de vista el perro de presa canario y procuro que eso eh, se vaya fijando de forma progresiva lo más a corto plazo posible en mis perros de presa y es lo que yo entiendo por talante simplemente a la hora de ver un perro o un caballo pero en el perro es distinto que en un caballo porque en el perro forma... O sea, el talante forma parte de su idiosincrasia. Es su interior que se refleja al exterior. Ese perro cuando se planta y mira, sea macho o sea hembra, mira a otros perros, el paisaje, a las personas, cuando ladra. Todo en su comportamiento, eso se puede definir eh, como talante. Hay muchas... Muchos matices de las, con respecto a las personas, con respecto a, una, a una, yo que sé, una empresa con talante de no sé qué. Bueno, yo estoy limitándome al perro de presa canario. Su talante, yo pienso que no es tan difícil describirlo. Lo que acabo de decir, ese perro que se planta frente a otro perro y le ve uno esa seguridad, cuando mira a las personas... Cuando mira aquí, en el caso mío, mis, mis perros, ahora mismo tengo desde aquí, la ventana lo veo, un potro árabe de seis meses, alazán, tres salvo, y tengo dos, dos cachorrones sueltos, macho y hembra hermanos, y de vez en cuando van y vienen y según cómo lo miran, saben que no, no tienen que hacerle nada ni que tocarle nada, mis perros nunca, porque desde cachorro, yo los voy eh, familiarizando con, con los caballos, aquí tenemos varios caballos, y lo miran y a veces le pegan un ladrido pero con el mismo se van porque saben que si yo puedo asomarme y llamar la atención y así se resuelve el problema y luego cuando son adultos no hay pero ese talante, esa forma en la forma de cuando están ladrando que ven a alguien que se acerca, que oyen los vecinos, que están agricultores eh, ruidos, un gato ellos los persiguen eh, entonces ese talante lo define muy bien al perro de presa canario, y yo que he tenido en mis instalaciones tantos perros ajenos de distintas razas y cruzados, mestizos, pero de los que me han traído a adiestrar generalmente han sido perros de raza. Pues yo que sé, pastores alemanes, Doberman, Rottweilers, yo que sé, muchos. Y Bassett House, me acuerdo yo ahora de uno, que no fui capaz de adiestrarlo por lo cerradito que era de Mollera, era de un, de un abogado de Santa Cruz y me decía, pero tú no puedes hacer nada con el perro. Dice, porque yo lo he intentado de todas las maneras, dice, yo estoy acostumbrado a tratar con perros y he tenido muchos perros, pero es que con este perro no hay manera. No. Y lo dejé. Pues, cuando comparo... He tenido aquí bullmastiff también. Ahora mismo hay una perra bullmastiff de un, una gente que la dejo aquí. Y el perro de presa canario, nuestros perros de presa canario, son distintos. En el caminar, cuando caminan, ese paso largo, ese trote largo, cómo meten los corvejones, esas angulaciones medias delante y detrás, caminan como digo yo con frecuencia y lo he escrito que se parecen a los felinos superiores van con la cabeza adelante y como especie de contrapeso y van alargando el paso luego el trote y eso pienso yo que es casi exclusivo en el perro de presa canario como yo lo entiendo y como yo lo selecciono los he visto que no son exactamente así porque no han sabido corregir la influencia de alguna de las razas puras que en su momento se usaron, por ejemplo el bullmastiff que camina cortito y a veces hace como un traspiés como si dejara un un, un, un paso atrás ¿eh? como si se lo dejara, como si allí faltara algo, en la sincronía de los, del caminar, de los posteriores eh... Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta en el perro de presa canario. Suporte tiene que ver con esto, porque lo tengo anotado aquí. Soporte está dentro de esa, de esa definición del talante, no su su forma de caminar, su forma de plantarse, de observar. Parece que está analizándolo todo es muy típico en un buen perro de presa canario y mira como si fuera una persona y cuando mira a la persona con sus ojos tirando a grande siempre eh, es como si fuera una persona, te mira como si fuera un congénere, o sea yo lo veo como, como si fuera uno más como, y pienso yo siempre y lo comento ¿qué pasará por esa cabeza? porque no lo sabemos Sí, se han estudiado, se ha escrito mucho sobre los perros en general Pero el perro de presa canario a la hora de mirar no es como el lobo O como el pastor alemán, o como el husky siberiano O como el dogo alemán, no, no, no, no, tiene otro, otra forma La expresión, la mirada es distinta cuasi humana, suelo decir yo. Y me mantengo en eso. Con respecto a su funcionalidad, si es un perro completo, lo que yo entiendo un perro completo, aventaja a todos los perros de tipo moloso. Y en algunos aspectos, no hablemos de los perros de caza, como son los Golden Retriever, los labradores, eso no tiene nada que ver, es otro mundo, nada que ver. Ya sé que se han vendido perros por las modas, como el Golden, por ejemplo, y e hicieron mucha publicidad con el Golden, y luego, bueno, Golden hasta en la sopa. Luego vienen al adiestrador, o van al adiestrador, y dicen, es maravilloso sí, no cabe duda, como todos los perros, si tienen equilibrio psíquico y son, vamos, tienen esa inteligencia natural que tienen los perros en general pues son maravillosos, claro que son maravillosos pero es que son muy movidos, que no puedo con él recuerdo un señor peninsular que vivía, me imagino que se viviendo aquí en el pueblo La Esperanza y vino un día aquí a ver qué podía hacer con aquel Golden es que ya no podía con él, era un perro joven de un año aproximadamente que si yo me podía hacer cargo de él, no para adiestrarlo, si podía encontrar a alguien que se hiciera cargo de él, que lo quisiera, porque no encontraba a quien. Bueno, yo logré colocarlo en la Guardia Civil de aquí, lo que le llaman en San Benito, que hay un puesto de la Guardia Civil donde tienen perros para detectar explosivos, drogas y eso. Pues estamos muy cerquita, pegadito al aeropuerto del norte. Y entonces, bueno, un día llamé a uno de los adiestradores y de los guías de perros de la Guardia Civil, que es amigo mío, que es de Gran Canaria, pero vive aquí hace muchos años, vino, le pareció bien el perro, muy vivaz, muy eso, pero claro, ese no era un perro. Lo que mucha gente piensa que es un Golden, y no era para una familia que quisiera un perro tranquilo, reflexivo, como digo yo, no, no, no. Se lo llevaron, lo adiestraron para detectar eh, no sé, no sé si droga o eso en el aeropuerto del norte y en el aeropuerto sur en el Rey de la Sofía y me dijeron al cabo de un tiempo que les iba muy bien pues bien, eh, el presa se caracteriza por ese porte que es distinto nada que ver con el Will porque yo he observado mucho el Will y por mis instalaciones han pasado algunos bull Mastiff pocos pero han pasado y los he visto en exposiciones los he visto en craft en Inglaterra y estuve hablando con un criador de bullmastiff que fueron los que más me impactaron por su por su cabeza por su tipo era un poco distinto a los que había más físico que los que yo estaba acostumbrado a ver y estuve hablando con él eh, me servía de intérprete Sergio Rodríguez Fraile que trabaja en el aeropuerto que es muy aficionado a los perros de presa, viajamos eh, de ida y vuelta eh, al craft. Entonces, no tiene que ver, es otro tipo de perro. Y claro, hay perros de presa, ya no hablo de los míos, sino de alguno ajeno, que cuando los observa uno en una exposición, en una monográfica, recuerdan un poco o un mucho a ese perro moloso inglés yo he intentado encontrar ciertos rasgos en el vídeo anterior hablaba yo del, del, del perro de presa antiguo según dice Carlos Salas Melero de que en el perro o sea que el perro muy mástif, se se creó la raza desde un principio con perro de toro español y bulldog y otras cosas, vayan a saber, porque nunca la realidad se conoce al 100%. Pero yo los observo y tengo en mi mente ciertos ejemplares de presas canarios míos y no digo que los míos sean mejores que los de nadie, pero procuro que sean los mejores. Y entonces a esos bullmastiff ni en Inglaterra ni aquí, todos los que he visto, que son distintos unos de otros también. ¿eh? Eh, no hay una uniformidad absoluta, en absoluto, no. Mm, no le encuentro yo lo que me imagino que podía ser el perro de toro español. Entonces, estos perros de presa canario que le metieron, o sea que descienden en parte, de, de cruces de bullmastiff, de donde yo sostengo que heredan la capa arena y esa máscara hasta negra hasta los ojos, eso sostengo que es del bullmastiff. Pero bueno, si partimos de la base de que el perro de presa canario es una raza nueva que arranca básicamente, casi en su 100%, de mediados de los 70 del siglo pasado, pues uno les ve cruces de unas cosas, se notan más de otros y tal. Y bueno y yo siempre he dicho que el presa canario es aquel que no da tufo a Will Mastiff, que no da tufo a Bulldog Inglés, que no da tufo a lo que sea de lo que se metió o cuanto menos tufo de, mejor cuantos menos rasgos, se me entiende lo que digo tufo, ¿no? cuantos menos rasgos característicos de alguna de las razas puras que se metieron por medio tanto mejor y entonces es cuando podemos hablar realmente de, presa, de perro de presa canario y en ese que no da esos tufos, que no se le nota eso se le puede notar el color, pero no el prototipo, que es muy importante, no el ladrido, que debe ser distinto, eh, profundo, profundo, pero cuidado que no sea gutural, que recuerde en el fondo a los american pitbulls, a los bulldogs ingleses y a los american staffords cuidadito con eso porque así como eh, yo leí hace muchos años en un libro de Gabriel Palacios Palacio, un muy buen amigo hace muchos años que no lo veo he escrito y he hecho algún vídeo donde lo menciono Gabriel Palacio en uno de sus Monografías que escribió hace muchos años, siendo muy joven, y sabía mucho de genética, y sabía mucho de razas. No sabía nada del presa canario, porque además estaba empezando. Estaba yo todavía entonces con Bobby Piva en Tamaimo, en el noroeste de esta isla. Y en uno de sus libros, que yo conservo, dice que las razas caninas lo que las distingue y lo que las diferencia es básicamente sus cabezas, cada raza tiene su prototipo de, de cabeza y estoy totalmente de acuerdo y el perro de presa canario se diferencia cuando a mí me dicen bueno el cane corso, no, no, no, no no. el cane corso nada que nada, el cane corso da tufo a Mastín Napolitano y a Boxer, punto y no hablemos ahora que recientemente lo han cruzado alguno que otro con Bull Mastiff. Y da Bull Mastiff, que vamos, una persona que tengo un mínimo de idea, el que no sabe, pues es como el que no ve. Pero el que sí está acostumbrado a ver perros, razas, pues se da cuenta. Entonces, el perro de presa canario no se asemeja al Cane Corso ni al Bull Mastiff ni al Mastín Napolitano ni al Dogo Alemán si sí es cierto que hay algún ejemplar sobre todo de generaciones atrás que daba tufo al Dogo Alemán por ejemplo para no meterme en casa ajena los productos que dio Piba con Bobby por ejemplo, el perro Toby que le vendí yo a Don Luis, que le llamaba yo lo conozco Don Luis, el de la gasolinera de las Chafiras aquí del sur. Ese perro Toby se le nota que atrás está el dogo alemán. Y el perro Hey, o Gay hey, no recuerdo cómo se le llamaba, que era hermano de Camada. También que se lo vendía un señor de aquí de la laguna que era palmero, no recuerdo si era abogado o algo así, un hombre muy alto, él eh, muy amable, muy correcto, vivía en la laguna y ese perro daba el tufo a, al dogo alemán. Y otros que se estuvieron criando aquí, que daban el tufo al dogo alemán y luego a otras razas, eh, como en... Épocas muy anteriores a las que yo menciono, o sea, de los años 40, 50, el quebrado de Polo Acosta, que tenía, que tiene una fotografía que él está con su sombrerito de palma, su camisita amarrada y ahí está el quebrado. Un perro blanco, será era de él. Ese se nota mucho el, el, el Bull Terrier. Bien, pero estamos hablando de nuestros días. Estamos hablando del perro de Presa Canario de ahora. Y el perro de presa canario ahora es al que yo me refiero, el perro real, que debe de asemejarse al perro ideal. Pero cuando uno lee el estándar, que por eso digo yo que el, está, el, el estándar de la raza, eh, que es la guía, y es una buena guía, y no hay otra guía, no tenemos otra guía, sino que el estándar que se elaboró en su día que después se modificó, luego, bueno, y, y esta es la guía y que se pueden hacer algunas pequeñas aportaciones y correcciones y mejoras por consiguiente. Entonces, pero en el estándar, esto que estoy hablando yo y lo que hablo video tras video o vídeo tras vídeo, como decimos en el español o el castellano de España, No se refleja en el estándar que se puede leer en nuestra página web, en mi libro. En... No, no, no, no, no. Hay un montón de detalles eh, que no están en el estándar, pero que yo estoy constantemente haciendo hincapié en lo que forma parte, que for... esos detalles que digo yo ahora forman parte del perro de presa canario real, no ese perro de presa canario está en blanco digo negro en blanco, sobre blanco no, que es el estándar escrito en el papel y yo lo único que intento con estos vídeos o vídeos qué es lo que he venido haciendo con los artículos, lo que intenté hacer cuando escribía eh, todo aquel material que luego se incluyó en un libro mmm, describir de el prototipo, el fenotipo, el talante, eh, la funcionalidad. Todo eso está en el mismo paquete, pero que no se refleja en el estándar. Una persona cualquiera coge el estándar, lo lee y dice, ah, muy bien. Pero luego cuando ve los perros pues se le escapa mucho del perro que tiene delante de sí por consiguiente eh, luego están las capas el perro de Presa Canario con las capas las distintas capas que en el estándar tampoco se recogen como es en la diversidad de bardinos por ejemplo y leemos en el estándar de la raza atigrado lo siento mucho pero no es así en los presas canarios no es así en los perros de ganado majorero no es así o perro majorero atigrado bardino sí o barcino Eh, a tigrado viene en la, eso, lo ten, eso viene de, de la cinofilia inglesa Taiga, de tigre Pero es que los ingleses tienen otra palabra Brindle, eso se corresponde más Pero nosotros no vamos a referirnos Al perro de presa carario Con la palabra brindle Cuando vienen ingleses o personas Que no hablan español Pero sí hablar inglés pues se refieren a Brindel. Tal cual. Y a mí me parece que es correcto. Pero eso se ha metido en la cinofilia española y en la, y en la italiana, tigrato. Y me imagino que en otras lenguas de otros países. Pero es que a tigrado es un perro que tiene unas listas separadas que recuerda al tigre pero separadas, el tigre las tiene separadas, pero en el perro de presa canario se da desde la capa bardina majorera y en mis perros se da y en alguno que otro que no, es, no han sido criados por mí también, en poco número, en un número reducido, pero yo las he visto y eso le viene del perro de gran majorero, de los cruces que se hizo en su momento pero después está el bardino negro, que vendría siendo el del majorero, está el bardino dorado, está el bardino gris, está el atigrado, las listas separadas. No podemos meter a todos en, el mismo, en la misma de descripción, atigrados todos, no señor. Bien, pues esas distintas tonalidades se dan en el perro de presa canario y no se dan en el Care Corso, ni en el mastín Napolitano, ni en el bullmastiff, ni en el boxer que es atigrado. El boxer es atirado, el que es atirado. Y el que no es leonado. Y con manchas blancas. Ciertas marcha, manchas blancas. Y no se admite la capa blanca, o predominantemente blanco en el box. Por consiguiente, esa característica, esa di diferencia de mantos, esa gama, diríamos, de mantos, se da en el presa canario. no, que en el American Pitbull no es igual. Y si no, miren la capa de nuestros perros de presa de Macurto Kennels y comparen con toda la gama de capas de American Pitbull. Yo tengo un par de libros eh, de, de American Pitbull y otros libros donde aparecen distintos tipos de pitbulls y no tiene nada que ver con el perro de presa canario de Macurto Kennels ni de los perros de presa canario de otras personas de aquí. De la mayoría. Dicen, no, es que le han metido Pitbull. Cuidado. Algunas líneas tienen American Pitbull, pero otras no. El Bulldog inglés sí. Sí. En alguna línea, en alguna familia de perros de Gran Canaria, de Gran Canaria solamente, ¿eh? probablemente en alguna familia reducida, de poca importancia, no esté metido el Bulldog inglés. Pero la, la inmensa mayoría de las familias, no llamemos líneas porque ahí nos podemos perder, porque mucha gente confunde línea con familia. Y familia, pues bueno, es eso, que son hijos y padres y nietos de unos perros X. Pero eso no es una línea propiamente dicha. Para tener una línea hay que trabajar. Eso lleva tiempo, generaciones, y no es cosa fácil. Lleva, lleva su trabajo y su buen hacer entonces el perro de presagrario se caracteriza por estas capas pero no solamente por las capas de bardinas que yo he estado hablando en este momento no, está la leonada más clara o menos clara con máscara más máscara menos máscara, pero que nunca recuerde a la máscara del bullmastiff. La capa arena, más clara, menos clara, pero que tampoco recuerde a la máscara del Bullmastiff, porque entonces estamos perdidos. Eso significa que tiene el Bullmastiff cerca y que no se ha sabido. No voy a decir ahora disimular, no hay nada que disimular. Pero cuanto menos tufo cuanto menos de a Bullmastiff, a dogo alemán, American Pitbull, American Stafford, a Bulldog Inglés, etcétera, etcétera. Mastín Napolitano, sobre todo, en Gran Canaria. Muchísimo mejor. Porque entonces será cuando podamos hablar de raza. De raza. Porque cuando vemos mil boxers, para cualquier persona que tenga un mínimo de idea, sabe que esos mil son boxers. Y así lo mismo podemos decir de los pastores malinois, podemos decir lo mismo de los pastores alemanes, de los caniches, de los coquers americanos, de los coquers ingleses. Y el que tenga un poco de idea sabe diferenciar perfectamente o sabe distinguir cuál es el cóker americano y cuál es el inglés, porque son distintos. El problema que algunos encuentran al ver, y eso me lo han comentado con muchísima frecuencia, perros de presa canarios que es lo que apuntaba en un principio, eh, la diversidad, sí, pero cuidado, si miramos bien veremos que hay un número de ejemplares de distintos criadores que se parecen mucho, son presas canarios. Pero aún en aquellos casos que se ve que hay una diversidad, no se confunden con los canecorsos, ni se confunden con los bullmastiff ingleses, ni se confunden con los mastines napolitanos. A mí no se me escapa, a mí particularmente, y no es que sepa más que nadie, pero sí que estoy muy puesto en este tema, me parece, no se me escapa cuando hay ciertos perros que tienen atrás el predominio de Mastir Napolitano o de Bullmastiff o de Bulldog Inglés pero afortunadamente eso ha ido desapareciendo con el tiempo y seguirá desapareciendo y quedará lo que es el perro de presa canario que se describe en el estándar es más el real, el que se aproxima al ideal, tiene que superar el estándar. No les quepa la menor duda. Porque el estándar no recoge, porque se hizo en su tiempo. Y esto lleva toda una evolución. Y mis perros han llevado una evolución a mejor. Y fuera de los míos, yo pienso que en algunas familias también. Entonces, el estándar ha quedado un poco anclado en el tiempo, en algunos aspectos, solamente en algunos aspectos. Pero no cabe duda de que, en esencia, en las líneas maestras, están descritas ahí en el estándar. Pero, sigo en lo mismo. El perro ha ido evolucionando. Y cuando yo lo describo, el actual, basándome en la realidad, en el perro real, el estándar se queda corto. Y otro punto que desde mi punto de vista es muy importante. En un principio, y yo entre ellos, entre los primeros, yo decía, describía cómo tenía que ser un perro de presa canario. Pecho amplio, cabeza cuello sí pero no ese perro masivo ancho grande poderoso pero que se pasa y que no es funcional y que se asfixia yo recuerdo un perro que vi en gran canaria que tenía un amigo mío en una finca y era un perro tremendamente ancho, del frente, pecho, la separación de los brazos, de un brazo a otro, era tremendo, descomunal. La cabeza, largo, muy largo, y de detrás, más estrecho, no guardaba muy bien la proporción, pero estaba bien. Claro que ese perro, afortunadamente, no se ha criado, he visto alguno. Vi otra vez, vi otro, eh, una perra en el sur de Gran Canaria Estuvimos allí viendo perros De esa perra se llevó Alex Biak, quien a Estados Unidos, un hijo Que yo lo vi, lo pude comprar y no lo compré Porque adolecía de ciertos defectos que yo no quería para mi línea Y la madre era descomunal Color arena, tirando a Leonada imponente, no digo que no pero afortunadamente esos perros se quedaron por el camino yo no digo que no haya descendencia de esa perla, probablemente en Gran Canaria pero no ese físico porque ese físico no ayuda para la guardia, y la defensa, para el desplazamiento para la caza del jabalí para hacer presa en una red en un momento, de, en una res, en un momento determinado cualquiera que me oiga dirá pero todavía siguen utilizando, no, ya no se usan para las reses vacunas cuando las van a sacrificar para la carne de la que se alimentan esas personas tan finas, no, ya no se usan, pero las reses se las sigue eh, sacrificando para que los humanos coman, lo mismo que las razas caprinas, ¿Eh? y las lanares, y los peces que se cogen en el mar, no sé si se me entiende. Pues volvamos al tema de los perros. Entonces, esos perros mmm, estaban dentro bastante de mi modelo, no tan pesados, no, no, no, no. no. Porque nadie habrá visto nada mío, ni, ni escrito, ni que yo haya dicho que ese es el perro, no, pero sí de complexión fuerte pero con capacidad para el trabajo con la capacidad para aguantar durante horas en el campo para ir al ataque lanzado, para ir detrás de un jabalí no tiene que ser un lebrel, no tiene que ser un galgo no, no, no, para nada pero sí, y eso se está dando en los mejores perros de presa en este momento no solamente en los míos, he visto a alguno ajeno que también está emparentado con lo mío, algunos están emparentados en parte con los míos, y los míos con los de ellos, porque yo no hubiese podido partir de perros míos porque yo no los tenía, Bobby piva y posteriormente yo a lo largo de los años he ido echando mano de perros ajenos y de razas puras también. Por consiguiente, eh, si nos atenemos al perro real actual, esto, no sé si se me comprende bien, es lo que tiene el perro de presa canario de especial y casi que único. Porque, por ejemplo, no me digan a mí que el dogo argentino, que hablaré cuando hable del doctor Montequi, que pienso hacer un vídeo especial para él, como homenaje pues porque él estuvo metido en el mundo del presa largos años y a mí me unió una gran amistad una parte del tiempo porque una parte que él me ignoraba porque estaba en el club luego seguió, sal, se salió y seguimos buena amistad porque coincidíamos en muchos aspectos entonces eh, el dúo argentino será una maravilla, son blancos no son ni atirados ni bardinos ni leonados, ni arenas, ni nada el, que, el creador de la raza que me imagino que no lo hizo solo como yo no lo he hecho solo pudo ser el alma mater seguro seguro que sí eh, pero no se parecen a los perros de empresario pero hubo que lo metió lo que pasa que no siguió y no está en el perro de presa presagrario moderno que yo sepa lo mismo que alguien trajo que hablar de eso bulldog americano y a mí se me ofreció un macho hace muchos años el señor que los trajo que trajo un macho una hembra le dije no, no, no, no no yo no quiero ese tipo de perro en mi criadero no para que cruces para sacar presa Digo, no, esto no y no me lo traje Así que eso es lo que tiene de especial el perro de presa canario. Pero ahora vayamos a la parte que tiene que ver con el comportamiento con los seres humanos y con especies animales como son las cabras, las ovejas, las vacas, los caballos. El perro de presa canario para los humanos es maravilloso. Y yo digo que no tiene parangón de las que he mencionado, ninguna los sostengo donde quiera que vaya y me lo confirman clientes míos a los que durante muchos años les he vendido perros yo tengo clientes desde hace 40 años 30, 25, 20 prácticamente desde que empecé y me han dicho que han tenido otros perros, otras razas de perros y que no se pueden comparar con esos perros de presa que yo les regalé algunos y otros, la mayoría los vendí. En Italia, en Grecia, en Alemania, en Holanda, en Finlandia, en Suecia, en Islandia, en casi todos los países, Taiwán, Singapur y toda América. A lo largo de tantos años se puede. No es que haya vendido muchos, pero he vendido en todos los pueblos, digo en todos los países, en todas... Eh, esas familias a las que yo, Bueno, pues de esas familias me han seguido comprando porque casi todos son familias y han quedado tan contentos y están tan felices con los perros de Presa Canario que se les ha mandado que los elogian constantemente coinciden en lo que yo sostengo en este momento no es lo mismo... Un, un, dogo de, un dogo argentino que un perro de presa canario estoy hablando de los míos y pienso que de, con respecto a otros nada tampoco pero estoy hablando de los míos no tiene nada que ver nada un American Pitbull no American Stafford no, yo los he tenido no no es lo mismo Siempre lo digo, yo nunca he tenido problemas yo he criado seis hijos, desde el nacimiento hasta la adultez, con perros de presa. Y por aquí, por mis instalaciones, han pasado todo tipo de perros. Si no las cuatrocientas y pico razas que existen en el mundo, unas cuantas han pasado por aquí. ¿Como los perros de presa? No. En absoluto. No son comparables. Ni los pastores alemanes. Porque estos son más tranquilos. No tienen el problema de pelo. Y estos tienen una capacidad para la comprensión que es distinta al pastor alemán. Y no digamos del malinois. No, no, no, no. Y esto que estoy diciendo yo lo pueden confirmar adiestradores foráneos. Que me lo han dicho. Y otros que no me lo han dicho a mí, pero lo han comentado con amigos de ellos que son aficionados a los perros de presa agrario y que han llevado perros de presa de Canarias de los míos y ajenos. Entonces el perro de presa agrario es un perro fiable con los animales, con la familia, cariñosos, con los niños, les encantan que los... y nunca, nunca, nunca tendrán reacciones extrañas. Pero todo esto ¿por qué es así? Porque el perro de presa canario moderno no se le selecciona para la pelea. Cosa que no se puede decir lo mismo del American Stafford, que desciende. Lo mismo que el American Pitbull, de peleas. Pero el mesegrama se les pechaba cuando se les pechaba. Pero eran perros de familias, para la familia, para el ganado. Y de vez en cuando los echaban. No, eso de que sea exagerado tanto de las peleas, las pechadas y vuelta con las pechadas, que no simplemente probaban su carácter eso está en mi libro pero eso no lo he sacado yo de, de, de mi imaginación eso me lo comentaba don Polo Acosta Salvadorito, Panchito Saavedra tantísima gente que yo con los que yo hablé de perros de presa en aquellos años Pancho el Rey, Gavino eh, García de aquí un vecino ya murieron ellos los hijos que son gente muy mayor y esa filosofía, esa filosofía es la que ha imperado a la hora de sacar el perro de presa canero adelante. Yo no digo que no haya habido alguna persona, iba a decir una palabra, loqueta, algún loqueta, ¿eh? que ha estado obsesionado con las peleas de perros y que no tenía este enfoque, pero eso son minorías insignificantes que, ya digo, valga la redundancia, no significan nada, nada, en el mundo del presa que se ha ido seleccionando nada si es cierta, cierto que algunas de esas personas alguna que otra persona ha pechado sus perros en alguna ocasión para probar su carácter y yo lo he hecho ya no lo hago porque no me hace falta he comprobado que con el adiestramiento yo sé enseguida y con los test de carácter si ese perro reúne las cualidades que yo ando buscando en un perro de presenario. y punto pero sí lo he hecho y lo he hecho también con algún aficionado en una ocasión me retó uno y le dije, vale, cuando tú quieras con, fu con fulanito, con tal perro que no ha peleado nunca cosa que era cierta porque yo no los tengo para la pelea él sí los tenía para echar una pechada de vez en cuando Incluso para ir a probarlos a Gran Canaria. Y verá este vídeo seguramente. Pero no lo voy a destapar. Y él va a comprender lo que yo planteo. Y él sabe lo que es un buen perro de presa. Sí lo sabe. Pero también le gusta la pechada. Y yo no. Esa diferencia. Y trajo el perro a pechar aquí. Y me dijo: ¿Puedo llevar a Fulanito? Digo: no. Aquí tú y yo. Y nadie más. Y se echó. Se pecharon los dos perros. ¿Y el resultado cuál fue? Pero es que resulta que su perro en buena parte venía de mis perros. Y era un perro, ¿eh? un señor perro. Pero el perro mío le venció. Y no había peleado nunca. Pero yo tengo más posibilidades de criar y seleccionar que este señor. Es la única vez que yo lo he hecho. Nunca, jamás nunca anteriormente, ni después no me interesa el tema pero a lo que iba es o mejor dicho, vamos a centrando otra vez estos perros conviven con mucha facilidad cosa que los perros que se han estado destinando a la pelea, pelea, pelea como las que he mencionado antes esos tienen problemas con frecuencia estos no estos son únicos porque lo, la mentalidad con la que nosotros seleccionamos es única única como se cría el bullmastiff única como se ha criado y se cría el, el mastiff napolitano única como se ha criado y seleccionado el dogo argentino única como se ha eh, criado y seleccionado el dogo alemán el rottweiler que hay rottweilers con verdaderos problemas nada que ver con el doberman nada que ver con el pasto alemán por consiguiente y me imagino que nadie podrá discutir, cuestionar lo que yo estoy planteando yo no estoy diciendo que esas razas que he mencionado y otras no sean buenas para los fines que han sido creadas sí señor pero estoy hablando de estos perros, el perro de Pesegrario que es lo que tiene de especial, el real que estamos criando nosotros es único, único y nosotros nos esmeramos para que la selección morfológica y de salud, cuando yo hago hincapié en las bocas, en las caderas y vuelta con las caderas, el equilibrio psíquico, eso es lo que prima. Y eso es lo que hace al perro mediante la selección. Y no utilizar cualquier perro. Y eso es lo que yo propongo a cualquier persona Fuera de aquí o aquí en Canarias En la península, en el extranjero Que críen con esa mentalidad, con esta filosofía Que ha sido la mentalidad del canario Del aficionado canario, del hombre del campo Sin duda, el canario es un hombre reposado, pacífico Tiene su retranca, su forma de ser, su tipo de humor, su folclore. Se ha hecho aquí, que viene de peninsulares, andaluces, extremeños, de portugueses y de un lagrísimo, etc. Sí, pero todo ese crisol se ha ido aquí fijando y eso ha hecho que exista una raza de perros que es distinta. Lo mismo que el podenco canario, aunque venga de cruces y se siga cruzando con el podenco ibicenco, pero es distinto al podenco ibicenco. Lo conozco muy bien, he sido cazador de conejos muchos años y he cazado con podencos ibicencos, con podencos canarios y con mestizos de podenco canario con podenco ibicenco. Bueno, pues, es distinto. Es distinto. Pues el perro de presa canario, señores, es distinto. Es único maravilloso y saben qué les digo pongan un presa canario en su vida y no les va a pesar todos los que han tenido presa canario y que los tienen saben que no me invento nada ni miento ni lo hago para vender no lo hago como promoción del perro de presa canario como todo el mundo promociona a sus razas los alemanes los ingleses pero basándome con conocimiento, o sea, basándome en la realidad perro de Presa Canario con cierto conocimiento porque llevo muchos años criando y seleccionando. Un cordial saludo y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.